¡Cando sea! <risa> <risa> ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Idiota! <risa> ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valiente! ¡Vamos! El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¡Diez segundos! Hay destinos peores que la muerte. ¡Ah! <risa> es otro chiste como ese y te vas de aquí Creí que Spyro vendría para una práctica final ¿Dónde está? Esperen para moverse Y es una estrella de rock cuando se trata de magia ¿Sabes? Me crió un árbol Vaya historia Es muy breve Me crió un árbol Como es. El... Lo que él dijo, no lo arruines. ¡Oh, no! ¡Me ah. Seguro se fue antes que nosotros. No creo que se pierda el día más importante de su vida. ¡No vamos, ¿eh? ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Rápido! Creo que no estás entendiendo el mensaje. No mató uno en camino para la entrega. Se acabó. Regresamos a la base. Nos vamos. Creo que el estafador resultó estafado. llamarte Bob Elegante. Bueno chicos, mi nombre es Este Altelf, porque hice el video hoy, porque su casa de tu tía lo hice con el celular, porque más rápido chicos, jajaj, ven en co más graciosas de mí Mi nombre es Este Altelf, nos vemos en el próximo video. Eh? Cuidense bien, jejeje, pusieron en el boasiones de comunidad, me pusieron a Coco Bandicoot en la comunidad 100%, que triste, eso es historia para todos, mi nombre es Este Altelf.